Además de Juliana, ¿qué otro ex participante es oriundo de la provincia de Santa Fe? Tiempo. Ninguno. ¿Pueden decir nada? ¿Quién? Ninguno. Incorrecta. Es Tommy Holder. ¿Santa Fe? No, no sabía. Sí. Pensé que era de Rosario. Y bueno. ¿Rosario?